Pareciendo, Kirat, tienes más vidas que un gato, hermano. Eso es bueno, no. ¿Cómo me habéis encontrado? Vimos el helicóptero de Pagan cerca Nunca se aventura tan al sur y quería saber por qué Tienes suerte Estábamos en la zona cuando llegó el mensaje de Darpan Pues... Hemos llegado Bienvenido a Banapur, sede de la Senda Dorada. ¿Quién es este? ¿Y Darpan? No ha sobrevivido. Este es Seiji hijo de Mohan. Explícame una cosa. ¿Darpan ha muerto? ¿Y esto es lo que traes? No tengo nada que ver con este, lo que sea. Solo quiero encontrar a Laxmana. Estamos en mitad de una maldita guerra. No tenemos tiempo para turistas. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Dejarlo allí? Lo siento, hermano. Amita es susceptible. Hablaré con ella. En cuanto a Laxmana, pienso que podría ser un templo o un altar. En ese caso está en el norte. El norte es territorio enemigo y no podemos llevarte de momento. Ve a despejarte. Búscame cuando estés listo. ¿Mm?